Favorito, nada es original, el podcast más pirata de las redes, que como ustedes, nuestros tres fans, saben perfectamente que hacemos eh, como parte del Festival Ultracinema. Este eh, eh, podcast maravilloso que nos ha salvado la vida en más de una ocasión está llegando a su capítulo 98. Estamos al borde de los 100 capítulos y estamos pensando qué, qué hacer para que esos 100 capítulos sean... Eh, pues se festejen de, de manera especial. Por lo pronto, eh, tenemos una invitada muy, muy especial. Nos hace muy felices que eh, podamos, a, a, a, hayamos coincidido en esta ocasión para platicar con ella. Pero antes de darle pie a nuestra super invitada, quiero saludar al maestro Bundt, que sigue, sigue viviendo. Ya se va a quedar a vivir por allá en el Monterrey canadiense, porque por, a, allá sí es vida, allá sí se puede dar esos lujos de, de desayunar, caviar, cenar faisán y comer... Merluza, yo que sé, de esas cosas excéntricas a las cuales él está acostumbrado. Maestro Bunt, muchas gracias, bienvenido a su programa. Muy, muchas gracias, así es, pues hay que seguir conservando el excéntrico estilo de vida. que, que... Aunque eso implique que tengas como tres o cuatro trabajos. Eh, pues eh, ahora tengo, eh, sí, tengo, tengo, tengo cuatro trabajos, entonces ahí está. Pero Muy bueno, bien. Aquí estamos. Pues, todo sea por el glamour y el, el lujo Exactamente. del cine. De, de, sí. que, de, que todo cine experimental debe tener. Bueno, sí. Algo, <risas> algo, algo de glamour hay, hay en esto. Está muy bien. Pues bueno, Antonio, está, estamos, platicamos un poquito antes de, de empezar. Eh, estamos muy contentos de tener, a ver si lo pronuncio bien, a ver si en mi alemán it's not sea oxidia, a Doris Steinbichler. ¡Bravo! Conocida. ¿Estuvo bien? Sí. sí. Buenísimo. Sí. Llevo como 40 años tratando de aprender alemán. Algo se me tiene que haber pegado. Entonces, bienvenida Doris. Muchas gracias por acompañarnos ahora en esta, en esta ocasión especial. Muchísimas gracias de haberme invitado. Pues eh, la verdad nos da mucho gusto. Es una artista pues polifacética. Tienes muchas, eh, muchos campos, ¿no?, en donde has desarrollado tu, tu, tu arte. Eh, y bueno, vamos a empezar, porque nos platiques. Para pa empezar, a mí me gustaría saber por qué México, ¿no? Tú teniendo esta, esta idea de, digo, el mundo a tus pies, la verdad es que los europeos tienen esa facilidad de escoger literalmente en qué país desarrollar su, su arte y, y pudieron haber escogido quizá otros países. Yo, yo leí por ahí, más bien no, escuché en otra entrevista que te hicieron más o menos... ¿Por qué te enamoraste de, de México? Pero bueno, pues ahora sí que cuéntanos lo de tu ronco pecho. Muy bien. Um, pues la verdad, yo me, pre me pregunto eso mismo: ¿por qué México? Mi familia se pregunta lo mismo. Aquí mis vecinos se preguntan eso. O sea, <risa> tengo un poquito ya ensayado la respuesta. <risa> Pero en. en en, en cuentos resumidos, para no extenderme demasiado en eso, pues todos somos de una cierta manera rebelde en, en, en, en la adolescencia. Y yo viví en una Austria de los años 80, muy apapachada um, en un sistema estricto, um, pero seguro. Y, y, yo no sé por qué, pero me sentí claustrofóbica ahí adentro de tanta seguridad. Fue algo que me reprimió completamente porque lo sentí como una forma de, eh, si te agachas, no te pasa nada. No, no, no como un, un apoyo, pero como un, como un, no te sales de los límites y todo va a ir bien. Y se me... En una rebeldía, una ilusión y un dogmatismo adolescente lo sentí como un, un absoluto um, corset. Así, literalmente de unas vacaciones de la a mi dulce edad de 21, no regresé a mi casa de Austria. <ríe> y eso fue en, en Barcelona en el año 87. Y. De ahí logré en, de una forma hitchhiking, o sea, mochila al hombro, eh, llegar primero a Madrid. De Madrid eh, conseguí que alguien me contrataba para pintar un cuarto para que podía yo pagar mi, un boleto a las Islas Canarias. En las Islas Canarias seguía tra trabajando en la en, en la, en la playa cuidando niños y de ahí conseguí un barco que me dio un aventón, literalmente un aventón por el Atlántico, de aquí, Llegué a, um, a unas islas en el Caribe, primero unas francesas, después holandeses, después gringos y ahí en, en, en, esa isla, en esa isla gringa me quedé año y medio y me tocó un huracán y ahí con ese huracán también es como que me sacudió también un poquito la, uh, la mente y dije, no, pues uh, ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? Y, y en, en, en todo eso, la inmigración gringa me agarró y me dijo, ¿qué tenemos aquí? Una austriaca arrimada en nuestro bellísimo país, ¡fuera! no yo dije, ok, ¿a dónde me voy? Y me fui a México. Eso fue que, la versión más breve que he contado. Ok. Digo, aquí te puedes explayar, te puedes Doris. No, no, no, Ahora sí que no tenemos, no tenemos prisa por, por, por de nada, más bien. Pero qué interesante que, que llegaras como de rebote, ¿no? Un poquito. Sí, exactamente. Ándale, voy a incluir la frase de llegue de rebote. Pero llegaste como que llegaste con, con ganas de, de aventura, ¿no? Te vi ahí que entre Total. los punks y en los barrios bajos, o sea, como que sí llegaste a, a conocer el México profundo de alguna forma, al México, México urbano profundo. Sí, porque yo nunca me sentí parte del club exclusivo de los pecarios que llegan en la con una como, ch charola dorada, con su posgrado, pero pues yo llegué simplemente de, eh, de turista, ¿no? Yo llegué, entré un, con un visa de turista, eh, después viví aquí con un visa de turista eh, ex extendida expandida y extendida, y al principio di clases de alemán e inglés, o sea, de ahí hasta que realmente me incorporé al, al mundo del, del arte, pasaban años, y, y, y mi primera entrada fue, el, eh, fue el, el performance, o sea, mi formación es musical, de, en, en México hice el switch al, al, al, al, al performance, de ahí al poco tiempo... Eh, o sea, más bien con, el primer, con mi primer trabajo utilicé la cámara, la una videocámara con un cable y un proyector um, con un circuito cerrado y, y uh, sobre un trabajo en ese entonces era el 93 de, de, de, de realidad virtual o sea, yo hasta busqué ahorita mis, el, el textito que que, que qué dije ahí, porque era un, una cámara que apuntaba hacia mí y en, en parte se veía mi, mi cuerpo, en, en, en, en mi, mi boca, y, um, y, y, y, y, dice, y dije, un, y primero lo traduje, pero aparte de eso también como que reducí un discurso que de una, um, como un, un, un breve resumen de una conferencia que que oí también en, en San Francisco, o sea, sobre la realidad virtual como medio teatral Entonces, es, es, para eso en el, en el 92, 93 eso era como muy vanguardista todavía el, el, el medio del, de la realidad virtual, era algo que todo el mundo se imaginaba um, como un, un, una zona de libertad ¿no? y, y adentro de eso había gente que, lo, que postularon unos um, unas unos reglas prácticamente por donde decían um, el, el espacio cibernético es un medio teatral o la realidad no es, es necesaria la, eh, la información es el entorno escala de tiempo son dimensiones explorables las imágenes muestran la realidad virtual permite descubrir la real, realidad virtual no construye espacios diseña experiencias, nuestro cuerpo es la interfase, y, um, y, y, y con, con este performance me dieron un premio, gracias, gracias, gracias, gracias, y gracias a ese premio me quedé en México, porque dije, no, pues, ¿para qué me voy de ese país donde me claro. quiero? Claro. ¿No? Uh, o sea, ahorita explicaba un poquito hoy también di los, los ejemplos de estas frases que estaba diciendo ahí, porque lo que me importaba ahí era la construcción de imágenes como la construcción de realidad y más bien el auto empoderamiento de la imagen y de la identidad, en ese caso a través de la cámara, a través de la imagen. Yo lo vi como, yo vi el futuro como, como con la opción de, de crear tu propia imagen, o sea, algo como el meme de hoy día, o sea, hoy día agarras el celular y ya has, desde 10 años, o desde cuánto tiempo existe Facebook, te creaste una imagen, o sea, no una imagen con, con píxeles, pero una imagen de, de, de presencia. En, en, en los redes, ¿no? O sea, eh, lo, que, lo que estaba hablando ahí en el 93 <risa> se, se, se creó de, de, veras, de otra forma que nos lo imaginamos. Así, así empezó que, mi preocupación con la, con la imagen, ¿no? o sea, con la creación de la imagen. ¿no? Y eso fue en el 93. Y, sí, de, ahí seguía, y de ahí seguía yo con con trabajos de polaroids y también con con múltiples proyecciones no primero también múltiples, múltiples uh, um, pantallas y después múltiples proyecciones que, que justo eso era algo de lo que nos a mí siempre me ha llamado la atención pues de las cosas que he visto de tu trabajo que en, en realidad eres eres muy polifacética o sea no no si te cae una cámara polaroid te empiezas a inventarte algo con un proyecto con eso y yo, si sí, sí, eh, eres fundadora, no, yo, yo sabía que habías participado en la trinchera, pero no, eres fundadora de ese, de ese concepto, ¿no? De, de los de los colegas del LEC. Sí. Ajá. Bueno, el LEC era después ya, esa era también ¿Sí? otro, otro, otro uh, trabajo de forma, de dar, no, de dar a todas estas gentes como un, un nido, <risa> un, un, un, un lugar, un territorio, un punto de encuentro. Nos, en, en el, pero obviamente es en la misma dirección así como crear comunidad o sea, en, en, en eso me veo reflejado en el trabajo de ultracinema, o sea la verdad es, es, es, es al final de cuentas un, todo es un, un, un, un, un trabajo de crear realidad o sea, um, yo, en, en ese tienes también razón o sea, yo, como en realidad eh, antes yo de 10 años tocaba el violín viendo violín, muy clásico. Por, su, por supuesto, por, por el piano no también. Y, um, y me dio un entrenamiento también de la escucha, obviamente también de escucha, pero también del, del, del audio y de la percepción auditiva. Um, y, y el poder también del, del, de adentrarse del, del audio y en la música está uno mucho, mucho más acostumbrado a tocar en conjunto, más ¿no? como de escuchar a escuchar los demás y crear un sonido como ensamble. Y eso de la, de la trinchera era un, un intento similar de crear, un, como un, de, de reaccionar a, a, a las imágenes de los demás gentes, o sea, de los demás gentes con los que trabajas en ese momento. Y, Um, la primera vez que lo traté de hacer era con transparencias. O sea, tenía uh, la producción de creo que unos seis proyectores de transparencias, que para México era un trabajo muy difícil de conseguir. Y, um, y uh, yo tenía un, con un, un, un grupo de amigos que... Um, ensayamos, que todos teníamos el, tuvimos el mismo set de transparencias, era, era un, un, un, eran trabajos abstractos de, de, de, de fotos, o sea, de transparencias, que fotos que tomé de la calle en parte del... Um, en parte de neones, en parte cámara movida, en parte eh, patrones de las eh, paredes... De, eh, eran puras cosas que eran nada más patrones y lo, duplicamos estos imágenes, est estas imágenes imágenes que todo el mundo tuvimos el mismo set de transparencias y, um, y yo toma yo, yo con el sonido di como como la pauta y todos improvisaron con sus proyectores o sea con sus transparencias eh, sobre una lo quiero llamar pared de unicel que que estaba colgado o sea yo estaba en un escenario moviendo con cuerdas estas, estas placas de unicel, o sea, significa que, que era también un trabajo de romper con la, con la pantalla, eh, o sea, lo, lo cuadrado de la pantalla, pero también con la superficie, lo liso de la pantalla. Y, y, y, y, y era un, un, un, un, una imagen compuesta de seis proyectores, que, todo, que, que había, estaba activada a través de una persona tra a través de cada proyector, donde movían el proyector, tapaban el proyector con la mano y obviamente cambiaban las imágenes. O sea, fue, fue la primera vez que lo, que lo intenté de, de, de trabajar que, con esa multiplicidad de imágenes. Y... Um, um, lo que busco en esto, en, en, en, lo que buscaba, o oh, sigo buscando, pero lo que buscaba en, en, es, en eso era mostrar lo relativo de la realidad. En, yo soy de esas personas que dice la realidad está compuesta de múltiples realidades y todos tenemos nuestra propia realidad. Y, um, y lo trato de hacer visible o eh, sentible, si lo quiere uno decir de esa forma, de... Mostrar como cómo un, una misma cosa se ve dif, que se ve diferente a diferentes ángulos. O sea, un, un pequeñito juego de lo que tan real es la realidad o qué tan... Qué, ¿Cuál realidad, ¿Existe la realidad? ¿no? Pues está, fue, digo, ¿en qué año estábamos hablando más o menos? Eso f, eh, fue un trabajo del año no, 97. ¡Wow! No, pues, digo, to, todas esas, esas cosas se están hablando ahorita, pero ya en otros términos, ¿no? Ustedes estaban dialogando con esto desde hace un montón y, y empleando, me imagino que no debe haber sido tan, tan sencillo conseguir proyectores, como dices. No, pero... No y y, y, y en, en, digo, me ha tocado ver justo eh, performance de, de LEC, de, de otros colegas eh, latinoamericanos en este encuentro de que hubo de laboratorios. Y la verdad es que sí, él es, es una de las... del performance, el, el cine expandido, el, el live cinema, todas esas cosas, unas cosas son cosas a las que Ultracinema no le ha podido entrar justamente por no tener la infraestructura, ¿no? Hemos invitado gente que lo... Incluso hemos intentado hacer cosas en línea, así medio, medio pacheconas, que siempre son, son distintas, son bonitas, y este, justo por, por, la, por lo efímero, ¿no? Seguramente este performance que, nos, que, que así como nos cuentas, pues se antoja un montón ahorita, porque ahorita es todavía, de, de, a lo mejor es más complicado encontrar los proyectos de diapositivas, ¿no? Ya están en, en, en plena extinción. O los que hay en la Ciudad de México seguramente todos los tienen apañados ahí los colegas del LEC, los que sobreviven, porque pues bueno ya en esa época a lo, a lo mejor era por lo caro, por lo o no sí, sé por por, por diversas ra, razones que la novedad no era tan común que los hubiera. Ahora más bien es porque ya son este pues ya son elementos de, de la arqueología audiovisual. Pero bueno, estos eh, performances siempre son, a mí lo que me llama mucho la atención es lo efímero que pueden ser, y, y cómo te pueden hablar con distintas voces de cosas que, que no son, o sea, que no, en ese sentido creo que se acercan al cine experimental de, de esta forma, porque no necesitas que te cuenten una historia, más bien es de sentidos, de sentir, sí. de, de, de, de, de que tu imaginación vuele no eh, de de, de, la, de incluso las formas de que tú hagas ese ejercicio que me olvidó cómo se llama esa o esa cosa que pasa en nuestra cabeza que imaginamos que que imaginamos algo más bien relacionamos lo que vemos con algo que como con las nubes no que les vemos formas lo mismo sucede con estas estas imágenes abstractas y este y se antoja un montón antoja un montón deberíamos repetir algún día esta experiencia de seis proyectores Digo, no sé dónde lo sacatíamos, pero bueno, ya llegó eh, Carlita, Doris, y en lo que se anima a, pl a platicar. Les parece que hacemos una pequeña pausa para escuchar uno de los tracks maravillosos que nos compartió eh, antes de, de cuando estábamos planeando esta entrevista. Y vamos a escuchar el track SIC, Transit Gloria Mundi, de Doris. De Doris, de eh, ¿Qué tal mi alemana? Ahí no vas para que vean de qué lado más cala y bueno. Y regresamos después de, de escucharlo.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 ya escuchamos lo, este, este eh, eh, interesante track de eh, Doris Sick Transit Gloria Mundi y el maestro Bund me decía también antes de, de empezar que tenía muchas preguntas que había habido, hay algunos temas que le habían parecido interesantes, entonces ¿qué te parece Antonio si, si nos, nos este, deleitas con tus siempre sesudas y atinadas colaboración? ¡Ah! No es cierto, ¿cuál? <risa> no es cierto maestro Bund, venga Hola, ¿qué tal? Pues, eh, pues ya estamos de regreso. Eh, espero que, que sigan ustedes con nosotros. Hay, hay, hay varios, varios trabajos, Doris, que, que, están, que están en línea eh, y, y, y me, me parece como, como bien interesante esta, esta parte mediática, ¿no? Que nos platicas un poco, que, que traes eh, imagen fija, imagen en movimiento. En, en, en particular hay, hay, hay una, una pieza en donde aparece Francesco Slowman, en, en, en, en Vin Boje, espero que tenga que tenga que también esté yo este, bien con mi con mi alemán, en, en donde aparece el crédito como, como movement como movimiento no, no, no aparece como como performer, no aparece como danza, sino como movimiento. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esta...? Y además hay una proyección no sobre, sobre su cuerpo. ¿Cómo, cómo, cómo llegaron a este, a este trabajo? ¿Cuál fue cómo, lo que hubo detrás de este trabajo? Pero a mí me parece sensacional el, el, como, como esta cuestión, sí mediática, pero lo que decía Micha, sensorial, ¿no? ¿Cómo, cómo llegan a esa, a esa pieza? Uh -huh. Um, este, este trabajo era espe específicamente sobre el tiempo. Y así sí quiero eh, decir que como era una colaboración, eh, era una petición también de parte de Francesco Slowman por eso también Slowman eh, ya en su nombre propone un repensar del tiempo, eh, donde... El llamado es de repensar nuestros, nuestros um, al final de cuentas, nuestro cuerpo en la Tierra también, en, en, en el que siempre lo pensamos nada más como algo físico, pero también es, es un devenir, es un, es un moverse. O sea, al final de cuentas, eh, nuestro cuerpo está compuesto también de, de movimiento consciente e inconsciente, empezando con nuestro corazón, el parpadeo, el crecimiento de los pelos, el tragar saliva, ni quiero enumerar más partes de nuestro cuerpo que hay un crecimiento que estamos, ni estamos consciente y lo que sí estamos conscientes es que el, en el caminar, o el dormir y levantarnos, el día y noche. Pero eh, yo también en un otro momento estaba... Eh, ese fue también en los noventas, eh, en frente de un grupo que, ya, que bautizó su, su, la descripción de su trabajo Time-Based Art. Y al final de cuentas somos Time-Based Entidades entidades pasándose en tiempo y el llamado de hacer todo una cantidad mucho más lento para concientizar el, el tiempo me ha sido una invitación de mucho, um, de, de un, como de un reto y pero también de un gusto enorme de trabajarlo porque es muy difícil. Todos yo, o sea, la verdad, invito a todo mundo de tratar simplemente de hacer el siguiente movimiento que hagan, y si es agarrar una, una pluma o sentarse, hacerlo a la mitad de la velocidad. Ni digo a la décima parte de la velocidad, nada más a la mitad. Y se tomarían a conciencia qué tan difícil es. O sea, tiene mucho que ver con Buto al final de cuentas, esa, esa influencia, esa técnica japonesa de, de, de movimiento, pero también el movimiento escénico. O sea, al final de cuentas, movimiento es, es, es también una, una otra manera de decir vida, porque en el momento cuando ya no nos movemos, estamos muertos. Ojalá que eso fue un poquito de nuestra filosofía alrededor del de, de llamado de eh, reducir nuestra velocidad de movimiento. Uno puede también, a, a, a, ahorita como lo acabo de hacer, hacerlo con, la, con, la, con el habla, reducir la velocidad del habla. ¿no? Hace todo así como... Hay, otra, uh, hay otras técnicas como eso de la, de la respiración, de alentarnos. O sea, siempre el alentarnos es, es, es, una, es un, una manera de conscientizar la vida. Fíjate que tienes razón. Yo siempre me he sentido identificado un poco con los tiburones. Porque sabes que los tiburones, si, aunque están durmiendo, se están moviendo. O sea, ellos si se dejan de mover, se hunden y se mueren. ¡Wow! Entonces esto ahorita me, me vino a la mente. así. Yo la verdad es que, digo, eh, para no deprimirme, siempre estoy pensando qué hacer, ¿no? Estoy inventando cosas ahí. Pero sí tienes mucha razón. De repente hay que bajarle la velocidad para poder apreciar las cosas. Para poder apreciar eh, el camino simplemente, ¿no? O sea, uno eh, ahorita en Tepoztlán he aprendido mucho a, a bajarle a la velocidad a todo. Porque viviendo en la ciudad, pues estás, ap estás apresurado, desayunas, haces todo. todo el, el día te tiene que rendir. Y acá realmente es sorprendente cuando no, eh, cuando el, el día no me dura lo que yo, me, se me va rápido. Digo, bueno, a ver, hay que bajarle porque también... Eso es parte de, de poder crear más cosas, ¿no? O sea, lo, lo, lo, lo explicas bien. Cuando tú te, te detienes un poco y empiezas a, a tomar conciencia del camino, porque bajaste la velocidad, pues pueden, pueden suceder, te puedes dar cuenta de otras cosas, pueden suceder otras, otras eh, situaciones. Imagino que en, el, en, el, en, el, eh, en tu trabajo, pues has tenido también igual que eh, bajarle a las revoluciones para poder llegar a ciertos a ciertos lugares, ¿no? O sea, no por ir más rápido. <ríe> no sé. Eh, está está está muy interesante y me gustaría que Carlita nos nos saludara al menos. ¿Cómo estás Carlita? ¿Qué onda? Hola, Doris. Ah, no. hola Micha, hola Bunt. <ríe> hola a los tres que están aquí y pues su tiempo. <ríe> Estaba escuchando esto que están platicando de, de esta pieza sobre la reflexión del tiempo y de lo que decía Dori sobre la lentitud, ¿no? Yo creo que algo bien interesante es que, eh, eh, o sea, y además estaba escuchando que varias de las piezas, como bien dijo Micha, son, son sobre temas que ahorita están como muy en boga, por así decirlo, o sea, se están tomando en cuenta, se están tomando en serio, no solo en, en el arte, de hecho en el arte siento que está más bien abandonado eso, este, se está hablando de otras cosas, pero no precisamente de, estas, de estos fenómenos como es el tiempo, como son las realidades múltiples ni nada, ¿no? el arte siento que generalmente en este momento está en otro rollo y no reflexionando en torno a estos temas tan interesantes, y me parece que, que estas piezas de las que se ha platicado, pues son, fueron como adelantadas a su tiempo, o no, así adelantadas a su tiempo, más o menos, ¿no? Por el tema, y, pero al mismo tiempo, este, muy pertinentes y muy, y actualmente, bueno, yo creo totalmente pertinentes, ¿no? O sea, que si son piezas este, efímeras, bueno, pues a rehacerlas, porque sin duda... Es importante seguir reflexionando sobre, sobre eso. Y esto que decían del, del tiempo y que si en la ciudad o en el campo, pues en efecto hay como esta onda, ¿no? De que en el campo pensar, hasta la gente no que hace ciertas actividades dicen, no, pues en el campo como que si hay, te conectas bien chido con la naturaleza, te conectas con, este, pues como con tu ser interior y no sé qué, pero al final de cuentas es una burbuja, ¿no? Entonces, este, está muy chido hacer esos ejercicios, ¿no? De cambiar nuestra percepción tanto de las imágenes, porque estamos atascados de imágenes todo el tiempo, y la percepción de, del tiempo, ¿no? Entonces, tal vez empezar a pensar en el tiempo interno, ¿no? El tiempo debíamos empezar a hacer el ejercicio, según yo, ¿no? como esta pieza del tiempo, el ejercicio de de llevar a cabo o planear un tiempo interno, sea el espacio en el que uno se encuentre. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Si hacemos el tiempo lento en la ciudad, es totalmente posible, pero para eso hay que prácticamente ser un poco revolucionario con respecto a lo mismo a lo que sucede cotidianamente, a los mensajes recibidos, de, de todo lo que está sucede, sucede cada día, no, etcétera. O sea, es como generar una realidad. Ahora sí que una realidad diferente, ¿no? una realidad alterna. Está, no sé, estaba escuchando, resueno muchísimo con tu trabajo, Doris, me parece que sí, sí. esos trabajos sumamente valiosos, ¿no? en una era donde casi todo se va hacia qué si la política, qué si el, ahí me voy a enojar con esto, con lo otro, cuando en realidad las reflexiones más profundas son las que generan las más grandes transformaciones, ¿no? Y creo que por eso resuena así muchísimo con el trabajo que, que, que has realizado, ¿no? Porque aunque hablamos de un arte de repente un tanto abstracto o esto como lo intermedial o la performance o así, que a veces es complicado, ¿no? Para el público como conectar, ¿no? Este, Sin duda, cuando presentas temas de este tipo, sí, aunque uno no quiera, uno se termina yendo hacia otra reflexión y decir, ¡ay, ¿qué me pasó? no? Entonces, me parece sumamente pertinente y agradezco muchísimo que nos estés compartiendo toda esta experiencia tan, tan importante y tan interesante e inspiradora, ¿no? Muchas gracias, así. Uh, me, me siento muy reconocida en lo que tú dices, uh, especialmente con la palabra la lentitud. Yo nada más quiero dar el ejemplo, el último accidente que yo tuve fue porque me apuré, porque traté de hacer demasiadas cosas a la, a, a la vez y me tropecé y me torcí el pie y, te, y como resultado estaba en vez de más, le, más rápido, más lento, porque tuve hasta que cancelar un viaje y eh, es, eso nada más como el último ejemplo paradigmático ejemplo de la velocidad versus lentitud y conciencia um, y me gustaría dar un ejemplo también, también, también del, de, mi, de mis trabajos como de los um, antecedentes de la, de la trinchera que era del... Y todo era al principios de, de los 2000 yo había ya empezado a trabajar con muchos como fotocollage, si sino, no sino era con las transparencias, era con, con foto en papel, o sea, foto negativo. Pero después me invitaron a un, a un, a un o sea, me invitaron como músico y en un, en un um, espacio de de donde, había, donde se practicaba la libre improvisación, pero yo quería proponer un, un elemento también visual de libre improvisación y tenía una, un, como un compuesto de, yo, um, um, yo creo que eran seis o, o tal vez eran ocho, um, monitores de televisión pero eran televisiones en ese entonces de diferentes tamaños porque era, era lo, que se me, lo, que, lo que conseguí prestado eh, sí era adrede que no era de un modelito que no era así como un, un, un, un formato idéntico pero así como se dio era el azar ¿no? porque había inclusive una pequeñita cámara de super, um, supervisión o sea algo de, algo de blanco y negro nada más de 15 por 15 centímetros, y así habían televisiones grandes y hasta esa, esa, esa pequeñita pantalla, y todos conectados otra vez con cámaras de videos, con personas con sus cámaras de videos, grabando o más bien eh, mostrando lo que pasaba en el escenario que era atrás de esas cámaras eh, y de, los, de esos eh, televisiones eh, con diferentes ángulos. O sea, el público pudo ver el acto en sí y seis imágenes en televisión en el mismo momento. Y eso fue también como gente que se clavaban en el oído mío o en, la, en el piso, en, um, en, en, en jugar con texturas, en hacer una, una imagen completamente fiel documentarista y en total eran, era digamos la pregunta de otra vez de, ¿qué, ¿qué real es la realidad? ¿qué, qué punto? O hacia el público que lo vio Um, qué posición tomas tú, o sea, qué lectura le das tú, o por dónde van tus ojos, o que tú eres igual como una cámara más. ¿no? Y todo ese, ese trabajo lo llamé lo objetivo, lo objetivo es un consenso entre subjetividades. O sea, mi aportación a, a esa discusión era: todos somos una, una sub, un, un sub sujeto con una sub, subjetividad y no con una objetividad y el, el, el la disque objetividad es así el encimar billones de subjetividades y decir es lo objetivo bueno um, y y también eso era un trabajo que se hizo nada más una sola vez y no. por falta de producción <risa> pues qué suertudos los que lo pudieron ver porque justamente eh... Eh, o sea, suena súper interesante, es, es como esta eh, manera, o sea, lo, lo, lo describes muy bien. De, en realidad lo que, lo que pasa eh, está compuesto de, lo, de, de, lo que, de estas capas, ¿no? O sea, en este momento estamos nosotros cuatro y nosotros cuatro estamos construyendo lo que, lo que sucede en el podcast, pero, pero cada quien desde su, desde su punto de vista, lo cual no es fácil de traducir en, en imágenes, ¿no? Lo cual yo creo que por, de repente... Este, como decía Carla, sí, desafortunadamente el, el performance no está al alcance de todos, por, por muchas aristas que puedes, pueden surgir, pero, pero al final de cuentas cualquiera lo puede, cualquiera con, con tantito esfuerzo puede, puede entenderlo, y insisto, nosotros es, es, una, es un ámbito de, de, de la creación experimental, que a mí, a mí me parece riquísimo, no, no, como diría el maestro Antonio Boom, no, no soy fan y redento, pero sí siento que tiene un montón de, de, de lecturas, que puede tener un montón de lecturas, y nosotros en el festival no, no le hemos entrado, pues, por, por lo que decías, por falta de, de, de, de, de, de presupuesto, de espacio, de, de, porque sí implica un, un paso más, ¿no? O sea, implica tener eh, ciertas condiciones que, pues, el festival no tiene. Pero bueno, eh, antes de seguir en esta plática súper interesante con Doris Steinbichler vamos a, justamente, es, este track que sigue se llama Multiverse, que estamos, de esto que estábamos hablando, de, de las diferentes perspectivas. Ahorita que está muy de moda el, el asunto de los multiversos, que ya don este, don, ¿cómo se llama? El creador de Facebook ya creo que ya renunció a su, a su locura, pero este porque está, está muy pacheca esa cosa, pero bueno, al final de cuentas hay, hay eh, artistas como Doris que desde hace rato están planteando desde sus, literalmente sus trincheras, <risa> este asunto del multiverso. Entonces vamos a escuchar este track porque no hemos hablado, eh, la, la, la, el ámbito de trabajo de Doris es tan amplio que esta, esta parte del noise art, no lo, hemos, no lo hemos tocado tanto, más bien nos hemos ido sobre la, su lado performático, pero bueno, para que no nos, nos quedemos con las ganas, vamos a, a escuchar Multiverse y regresamos. <risa> Bueno, pues ya estamos de vuelta. Estos tracks son verdaderamente para, para volarse la cabeza en el mejor sentido. Eh, hay, hay también una, una pieza, Doris, que me, que me llamó muchísimo la atención, que, que espero pronunciarlo bien, eh, para que vean que hasta nuestro podcast eh, también trasciende lenguas, porque podemos aprender también eh, algo del alemán. Eh, Nibung. Ah, ok. No, pero ese es el, era el nombre de un festival. Ah, ese es el nombre del festival. Pensé que era la pieza. En, en ese festival, la, la, la, la pieza en cuestión, pues tienes eh, proyectores de acetatos también, distintas texturas. Eh, platícanos un poco de esa pieza. La verdad es que me, esa fue la que... La que me llamó muchísimo la atención en ese sentido. Las texturas, como esta sobreposición de las imágenes. Y ¿No la la, si mal no recuerdo, la pantalla también se mueve, ¿no? De, algún, de alguna forma, lo que lo, que lo practicabas para... Ay, no, ahí no, ahí no. Ahí era nada más un... O no? es la impresión que te da, al menos. Sí, es como, como una cuestión tridimensional. Platícanos un poco de, de, esta, de esta pieza. Um, eh... En, en esta búsqueda de las uh, múltiples imágenes que para mí son símbolos de en, múltiples realidades y una, más, un, un cuestionamiento de la, de la realidad, pero también de la realidad y de la construcción de la identidad. O sea, para mí eh, yo, es, es, estoy siempre en una, en una búsqueda con un objetivo de empoderamiento, del ser del, de, de, de, y también de la persona que ve en este caso eh, un, un, un acto performático um, yo prefería que la gente casi se metieran pero en, en muchos festivales te invitan a algo más tradicional, donde todo el mundo está sentado de un lado y tú es, eres del otro lado y te pueden, hay, un, hay un gong y dicen ahorita empieza y después hay otro gong y saben que ahorita termina y a todos aplauden. O sea, es, este clásico formato eh, es algo que también manejo, pero no es necesariamente lo que... Eh, apoyo eh, siempre. En este caso, ahí en el festival Blauverschiebung, que significa la transformación de, de azul, o sea, como uh, cuando el sonido de un carro viene de lejos y más, se acerca y va otra vez más lejos. Es... Esa es la Blauverschiebung. <risa> es igual como la rotverschiebung, que es la distorsión en rojo cuando sale o se mete el sol el, el quiebre de, de las frecuencias en este festival hice un trabajo sobre eh, la guerra en Siria todo eso hablamos del año 2015 y um, yo tomé como punto de partida un discurso, o una entrevista en realidad de Noam Chomsky, que ahí también, por cierto, tienen ahí esa, ese track que se llama Chomsky Now, eh, y yo lo traduje, como era para un público en alemán, o sea, el, el, el original obviamente está en inglés, pero yo lo traduje al alemán, entonces ahorita que lo pongan el track puede ser que no se entiende. Pero prácticamente Chomsky dice que Estados Unidos está financiando el jihadismo militante de, Saudi, de Arabia Saudita por su um, compra de petróleo y por el apoyo del, del um, de la familia de, de Arabia Saudita y, y, y cómo está todo conectado y, con la política exterior de Estados Unidos en el sentido de que eh, lo que te explican quién es el malo y quién es el, buen, el, el malo el bueno es un, um, un, un teatro, un, una máquina de neblina para confundir la gente porque en realidad sus intereses están completamente con transversos. Con, eh, bueno. Están a, a escondidas los intereses y ese es el discurso de Noam Chomsky que se habla en, en, en esta obra y yo encima de este discurso con un, que estaba grabado eh, y con una, con, con una improvisación también vocal mía que también estaba grabado, hice una improvisación con tres proyectores de acetato que son estos Aparatos que tal vez alguien todavía se acuerda de, la, de las escuelas donde pusieran eh, acetatos de, de la historia o de geografía o de matemática o algunos apuntes, o sea, el, el antecedente del proyector de video. Estos, estos aparatos que son prácticamente de arqueología mediática, media archaeology, um, son fantásticos para mi fin de hacer transparente el proceso de creación, porque uno puede verme a mí o hacia la imagen. Y con uh, uh, uh, uh, yo tengo, yo utilicé en ese momento tres aparatos que estaban componiendo una imagen, obviamente no eh, no completamente rectangular o cuadrada cuadrada, pero desfasándolo. Y y yo estuve poniendo puros mmm, objetos de la cocina ahí encima y o prendas, prendas de mujer, de gasa, translúcidas y de... Um, de eh, o sea, uh, cosas que se dejan que, que reconocer que son como del ámbito de las mujeres, como por ejemplo también estos eh, tapetitos eh, hechos a mano para... Um, para muebles para proteger los muebles es nuevamente muy conocido eh, o sea, uno tiene el clásico la asociación de, de, de la visita de la abuela o algo así y, y todos esos elementos tan más con micos de color eh, le, le estuve dando un tratamiento de um, de poder no, de ya no distinguir de dónde viene, de cuál imagen viene, de cuál proyector y de dónde y, y, y cómo, están, cómo está mezclado la, la, la imagen. En, en, en, al final de cuentas era un, un trabajo sobre, en cierta manera, sobre los objetos cotidianos transformándose también en, en, en, con su cualidad translúcida en al final de cuentas, también como poniendo luz a través de ellos, qué hay atrás, o sea, qué, qué tipo de uh, sombras dejan, qué tipos de um, transformaciones se dejan a, a, adquirir con ellos. Yo lo llamé el performance while I was washing the dishes, o sea, mientras estuve lavando los trastes. Y es una reflexión de que uno oye los noticieros con los... Las informaciones más dramáticas, como por ejemplo hoy, otra vez, miles de muertos, de un temblor, pero eso es todavía en un, en, en, en, eh, no, no una guerra, pero es de todos modos son muertos, mientras nosotros que estamos en una situación privilegiada de no tener una guerra en este momento, estamos escuchando todos esos noticieros, en muchas veces en momentos completamente cotidianos. Una vez es en, en el transporte público, la otra vez estás en la casa y como en lo que yo a lo que quería referirme con ese, de que mientras estuve lavando los, los trastes, o sea, uno oye los noticieros o uno se educa como que es, que es atrás de los noticieros, ¿no? así como que eh, la opacidad de los objetos con con, relacionándolos con el, un discurso, um, al fin del documento político, y un análisis de, o un llamado de irse atrás de la primera capa que hoy es o ves. ¿Cómo ven? No, la, la verdad es que sí, te, eh, bueno, hay muchas cosas que, que, que deberíamos seguir platicando. El, tu trabajo da para mucho, a mí lo que me parece fascinante es justo eh, este empleo de, de los recursos, digo, ahorita, ahorita si te, te llevamos ahí donde estás, un, un proyector de, de, de cuerpos opacos, o un este, lector de estos de micro ficha, ¿de ¿cómo se llama? microfilm, seguro algo, algo inventarías, algo crearías a partir de eso, eso es lo que me parece fascinante, y es una, hemos dicho aquí hasta la náusea, que eh, la, la, la, lo que nos fascina de la creación experimental, ¿no? Como con elementos cotidianos, ¿no? Nos decías, o sea, con cosas de la cocina, tú ya te estás yendo hasta la cocina cósmica para explicarnos qué hay detrás, ¿no? Literalmente, como, como lo diría este, la, mi abuelita, entonces... Está, está increíble, Doris, qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo y que nos desmenuzaras un poco más. ¿Qué hay detrás de todo esto, no? ¿Qué hay detrás de...? de, de... Porque a veces uno no tiene esa posibilidad. Digo, tus no. videos están... Está tu canal, están los, los performances que puede uno, uno... Como este que decía Antonio, en, en este festival alemán. La, la, la música, tienes tu canal de SoundCloud. Ahí, ahí, ahí, o sea, uno le puede encontrar cómo conocer tu arte, pero de repente justo... Eh, que hay detrás? No es, tan, no es tan sencillo de repente, en, eh, valga la redundancia, muchos de repente. Es, eh, este, no es tan, tan fácil entender la, que el trasfondo de estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ha estado muy interesante la, la conversación, Doris, y es... Yo, eh, yo hago el dime, llamado, dime. que también pones la música de ese Chomsky Now, ya que estuvimos hablando tanto. Tiempo. Sí, por supuesto. Uh -huh. Cer cerramos, cerramos con ese para que igual... Esta parte que decíamos que no, no, ya no nos va a dar tiempo de, de, de platicar, pero bueno, que está juegas también con eso incluso, ¿no? En este performance que, del que estábamos hablando. Eh, no solo eres tú. Vamos a poner la liga para que también la gente lo, sí. lo, pueda, lo pueda tener a mano y no, no más estamos hablando al aire. este eh, Eres tú moviendo las, la, los aparatos en, en, encima del proyector de, de eh, transparencias. Pero además estás vocalizando, estás haciendo sonidos, estás jugando, pues, con, con, con lo que es justo un poco lo que escuchamos en estos tracks, ¿no? Entonces, es, es una mezcla de, de, de las posibilidades de exploración. Pero antes de, ya estamos por, por cerrar este maravilloso capítulo, Doris. Pero antes de irnos, me gustaría que nos platicaras, bueno, en tu, eh, digamos, en la época que empezaste, ya nos contaste un poquito de qué fue lo que te atrajo. ¿Por qué te decidiste quedar en México? ¿Por qué...? qué empezaste aquí y, y, y un poco era esa efervescencia creativa, ¿no? Eso es lo que, lo que me, me, me, me entendí de, de lo, que, lo que nos contabas. ¿Cómo ves ahora el, el, el, el ambiente en México para la creación? Ahora ya más bien, bueno, te, siempre te has movido entre México y Austria Ajá. y invariablemente regresas y es, es entiendo que es... Exacto. ¿Cómo ves este, este, este eh, ahorita estamos viviendo tiempos en donde las cosas han cambiado? Para bien, y, y hay otras cosas que no se moverán en mucho tiempo, pero bueno, cuando menos, por ejemplo, hemos dicho, estamos muy contentos y agradecidos que el IMCINE por fin sacara un apoyo exclusivo uh -huh. para, para la creación de cine experimental, ¿no? Que es, es un gran logro, tiene sus bemoles, tiene unos bemoles enormes ahí, pero, pero bueno, son las reglas y estamos jugando con ellas. Deseamos que mucha gente haya aplicado. Y eso no sucedía hace cinco años, ¿no? El año pasado no había ese apoyo, ¿no? El Ultracinema lleva, vamos a ver, por la edición 12 y, y apenas hay esta posibilidad de, de, que el, el, el, de obtener un apoyo gubernamental para creación de cine experimental. ¿Cómo ves tú este, este ambiente mexicano en, en, en, esos, en esos términos? Bueno, exactamente sobre eso no pudo opin, opinar tanto ahí, estuvo un... Eh, el especialista. Lo que sí puedo decir es porque exactamente ahorita estamos en la semana de arte en México, en la Ciudad de México, que okay. no son, es una semana de, de, de, de, de, de ferias, es, no es una feria, pero ya son cinco o seis ferias de, que compiten por la atención y obviamente también por dinero. Y. Um, lo, a, ayer leí el programa de los enteritos cinco ferias porque, por curiosidad y me di cuenta que no me lo van a creer pero uno, ya entró el performance en las ferias de arte ya entró el arte sonoro en las, feri fe en las ferias de artes ya hay curaduría de arte sonoro en ferias de arte comerciales en México entonces, yo apuesto, me doy tres años y va a haber cine expandido en las ferias de arte. En los cócteles, por supuesto. <risa> Para empezar, ¿no? el miércoles empieza, yo sé que voy a estar en un lugar donde va a haber proyecciones, o sea, si sí, de ahí ya casualmente ya existe el primer pro, la primera propuesta de cine experimental eh, o de cine expandido o de instalaciones, instalaciones um, de video expandido, lo que es, con sus variantes avisaré, lo documentaré okay. y lo avisaré. Pero créeme, el mercado de arte está a punto de apoderarse de eso, al ser... Pues habrá que estar preparados, nuestro Bund. Vamos a, a empezar a hacer nuestros performances para está. que lleguen los, los coleccionistas y nos los compren. Aunque, aunque ahí te va la otra que yo digo: con, de mi, si veo la, la, mi bola de cristal. Sabes lo que veo? Nos van a brincar y van, lo, lo van a invitar puros güeritos de 22 años de París, Londres, Jap uh, Tokio y um, bueno, Vancouver, why not? Montreal? <risa> <risa> Bien, tal vez. <risa> Pero por lo general, o sea, lo que también vi en an, o sea, lo que siempre pasa es eh, ignoran la escena lo, al, local importan los egresados de universidades, a, um, como up and coming, como lo llaman. Ok, bueno, pues ni modo, habrá que hacer nuestra lucha, Maestro ah, Y por eso, <risa> o, sea, hay, o sea, 360 grados, regresamos al status quo, eh, ultracinema, nosotros mismos, nuestra escena, um, hacer nuestros circuitos, Ver por dónde conseguimos uh, mi, la, la arqueología mediática para poder hacer nuestras instalaciones. Sí. Publicar nuestros libros, aunque fuera nada más online. Hacer los podcasts, la memoria. Es... Sí. Uh, uh, been... Recae sobre nosotros. Sí, no, sin duda, porque también algo que hemos platicado con, con Antonio, yo personalmente, es... Eh, Justo eso, ¿no? De repente queremos que el reflector nos llegue, que la luz de los dineros nos llegue, pero eso va a implicar ceder ante ciertas circunstancias, que justo la, la convocatoria fue eso, ¿no? O sea, hacer cine experimental en los términos en los que ellos entienden que tenemos que hacer cine experimental. ¿Qué tan dispuestos estamos a, a, a, a ceder esa libertad de hacer la película que me salga del alma contra hacer una película que se adapte a esta nueva moda de hacer cine experimental. O sea, sí queremos que, que nos alumbre, pero no tanto, ¿no? No tanto como para que se ponga, este, de moda y que todo el mundo diga, ah, sí, ya, y que los festivales se saquen, eh, cine Cinema siempre ha sido experimental desde que empezó, pero de repente hay festivales que, de ya, último, salieron del closet y ahora somos experimentales también. Entonces, este pues está ahí esa balanza, ese, ese, ese balance entre seguir haciendo lo que nos gusta desde, desde la oscuridad de nuestra trinchera o que nos alumbre tantito y poder y tener que transformar eso en, en, en una creación que no necesariamente es la que hubiéramos querido, no sé. Pero bueno, Doris, ha sido un, una maravilla platicar contigo y antes Muchas de que nos des, nos des tu reflexión final, vamos a ver qué nos quiere decir Carlita para, para despedirse. No, pues igual muchas gracias, en efecto ha sido chidísimo escucharte, eh, con muchos argumentos muy acertados, incluso este último de lo de las ferias y demás, y que aunque toque al performance o todo este tipo de, de artes efímeras y demás, pero pues que sí, estos, estos vicios del mercado del arte y de, ay, en fin, ¿no? Pero pues muchísimas gracias y pues igual hay que hacer cosas, hay que, hay que seguir haciendo, ese es el punto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Puedo decir todavía algo? Por, su, pues, por ya, supuesto, por, por supuesto. Yo, yo sí soy parte de una feria, o sea, de la más chiquita, la más, más, eh, la más efímera de, de todos esos, pero sí soy parte de una feria que se llama Kipo, Fair en inglés, punto com. Y ahí sí voy a llevar mis proyectores de acetato. Okay. Con, mis, uh, con mi colección de encajes, que son mm, mínimamente unos 30 40 encajes que tengo uh, de diferentes momentos que me lo regalaron, que lo, lo conseguí, y con lo que voy a, voy a hacer un, un, un, un encaje monstruo, así como entre como, como pequeñitos, como patchwork, que atándolo uno al otro. Y entre varias gentes del público que seguramente habrá que quieren participar, mover este mega encaje sobre el proyector de acetato y proyectar nuestra nuestro, como digamos, nuestro tejido, nuestras relaciones, nuestro objeto que creamos. Y entonces ya ahí ya, va, ya vamos a hacer el primer piecito. Eh. Muy bien, pues invítanos Doris, ¿cuándo es esto? ¿Dónde? En, um, em, este sábado a las 8 de la noche en, eh, en el Kipo Fair, que es por el reloj chino Emilio Donde, eh, un edificio que están por estrenar, que ahorita está completamente vacío y por eso lo prestan para, una, para esa feria. O sea, es muy fácil, de ubicar, vas por el reloj chino no vas con gobernación, no vas… No, no te... <ríe> un... Por ahí no, por ahí no. no. Por ahí no, por ahí no, no, no. Y sí con tu mol... co um, um, molotov cocktail, en la más <ríe> presencia performática. Si no, te vas así como algo que es como una construcción bonita, donde te dicen departamentos en venta, pues no, no compras un departamento simplemente en. <risa> si te lo, es, si, es, si te es, lo puedes es, permitir, el maestro bu nada más porque anda en Montreal, pero si anduviera por ahí seguramente escogería el más lujoso y se lo compraría, pero bueno. <risa> ya, ya que tiene cuatro trabajos para. Sí, pues se lo sí, puede permitir, pues qué maravilla, Este, hoy es jueves, hoy que están escuchando este capítulo es jueves, entonces en dos días, este próximo sábado 11 de febrero, eh, dense una vuelta por Kipo Fair. Fair, o simplemente reloj chino, los que sean. Por ahí, seguramente no, sin sin duda, para que vean este maravilloso performance de, de Doris. Y sean parte, ¿no? Si se animan también pueden, pueden por supuesto, ser parte de, de, de este de este performance. Y, y, pues, bueno, Maestro Bunt, ¿qué reflexión nos, nos, se suda nos va a dejar? Pues no sé si se suda porque... Este, ¿Por el frío que hace allá no se suda? Sí, más bien, exacto. <risa> este, no, pues, la, la verdad es que viendo, viendo tu trabajo, Doris, me parece bien interesante cómo ¿Cómo, cómo nos presentas, pues un, un punto de vista, pues valga la redundancia, visionario, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho que nos hayas dado chance de asomarnos un poco a tu proceso creativo de algunas piezas. Todavía nos falta, yo creo que, platicar muchísimo. Eh, pues no nos conocemos más que en la virtualidad. Ojalá un día no. podamos coincidir eh, eh, de viva voz y en persona. Mientras tanto, pues te agradezco muchísimo eh, tu, tus palabras y, y, y la verdad eh, con, con lo que hablabas un poco con Carla sí me mueve a la reflexión muchísimos temas. Yo creo que el tiempo es un tema que, que, es, que es siempre como muy, muy, muy importante, interesante y, y así pues, pues un montón, ¿no? Entonces, eh, mucho éxito en este, en este performance. Eh, y, y pues eh, insisto ojalá no nos nos podamos, podamos coincidir en algún momento en algún punto de, de este planeta o de otro planeta quién sabe <risa> no lo no, han no pasado y este pues gracias y, y pues gracias mucha y Carla y pues pues eh, muchísimas muchísimas gracias fue fue una charla como muy muy eh, esclarecedora para mí sobre sobre el performance no que es que es algo que tengo como asignatura pendiente de, de comprender, de adentrarme, pero lo, lo mediático me, me, me impactó muchísimo y pues bueno, pues, pues un, un saludo hasta allá. Sí, realmente me siento como la república hermana del cine experimental en una zona, <risas> en una franja limítrofe, liminal, donde hay, sí hay zonas de, eh, de, de mezcla Um, y hay, se necesitan gente tan abierta como ustedes para entablar en un diálogo, porque no, no, no tan fácilmente encaja uno o sea es, es, es, es, ustedes mismos lo, lo, lo saben es así si sí, hasta el cine experimental tiene dificultades de ser reconocido imagínense cuando uno dice por cierto necesito que me quitan esos líneas del cine ahí ponemos mesas ahorita quiero tal cosa la mitad del público afuera <risa> No, pero bueno, de, eh, es, eh, para la gente que no ha tenido la posibilidad de, de, de estar en alguno de estos performances de cine expandido, de live cinema, de, de, de lo que sea, acérquense porque siempre será una, pre, una experiencia distinta. Eh, es cuestión de poner, de poner un poquito a, a jugar nuestra, nuestra, iba a decir nuestra mente, pero no nuestra imaginación para poder eh, conectar con lo que está pasando. Y a mí me encanta cómo, cómo Dory se presenta los, los textos donde buscaba yo su... Su biografía, eh, son, me encanta esta frase, es productora de expresiones no conformistas dentro del arte. Eso está fenomenal, no, no, vamos a reapropiar, Ultracinema va a ser un festival, eh, no sé, para, para exhibir eh, y promover el arte no, expresiones no conformistas de, del arte, de, del cine experimental. Que, que lo hacemos de alguna manera, por eso yo creo que ahorita esta charla fue tan, tan, tan maravillosa. Doris, gracias por... Por acompañarnos por, por como dice Antonio por, por igual de, el, el, es, es es una cosa que a mí les decía a mí me me, me llama mucho la atención pero no no terminaba yo como de, de de de de captar ciertas cosas porque igual no tenemos no estamos tan cercanos a esos temas no podemos por más que quisiéramos no podemos eh, abarcar tanta cancha en el festival pero nos podemos permitir estos lujos como tener invitados eh, en, en, en en el podcast a, como a Doris. no sé si nos quieres decir algo al final Doris, para. Larga vida al cine experimental. Y al performance y a, y a todas las experiencias, a, a todas las expresiones no conformistas de la, del arte. <ríe> Buenísimo. Pues eh, en, mi, mi misión en este capítulo era recordarles en, antes de cada corte musical que se suscriban, que le den a la a la en YouTube, que le den a la campanita para que sepan que cuando ya subimos un capítulo, que lo compartan con su abuelita para que conozca más sobre eh, performance, más sobre cine experimental. No lo hice, pero lo hago ahora. Por favor, ayúdenos a que eh, este podcast crezca en algún momento de la vida, dentro de unos 7 o 8 años, lo podremos monetizar a este paso. <ríe> bueno, necesitamos un millón de suscriptores para que eso suceda. Y bueno, eso va para largo. Pero mientras, ustedes pueden compartirlo y... Eh, ya ya ya este aprender un poco más sobre sobre las cosas de las que aquí platicamos agradecerle por supuesto al maestro Bundt que se di, nos diera tiempo entre sus múltiples ocupaciones eh, de estar acá de acompañarnos como siempre en el en el en el podcast a Carlita que eh, para variar está está en la tablita hoy no no nos hizo acompañar no nos pudo acompañar Camila desde La Paz Bolivia porque igual este tenía tenía por ahí cosillas que hacer pero bueno, pues esto fue una edición más de Nada es Original. Eh, estamos a dos capítulos de cumplir los 100. Ay, se me está olvidando. Si hay alguien ahí que tenga ganas de participar, que haga eh, cualquier cosa que, de, que sea sonora, que sea eh, eh, escuchable, que hay, alguien que se quiera aventar un palomazo, alguien que quiera participar en el capítulo 100, estamos abiertos a, eh, a escucharlos, a, a, a, a que nos propongan algo porque queremos hacer del capítulo 100 algo pues, especial, distinto, porque no, no cualquiera se avienta 100 capítulos. Este proyecto que nació en la pandemia, estábamos el maestro Bund y yo picándonos los ojos y dijimos, vamos a hacer algo. Ahí nuestra, nuestra ex productora, Daniela Garrido, le mandamos un saludo. Fue la, la chispa que terminó por eh, encender esta fogata que nos mantiene reunidos. Y, y la verdad es que, eh, como lo decía al principio, si sí nos ha salvado la vida en algún momento, porque estas conversaciones como la de hoy nos dejan con muchas ideas eh, dando vueltas. Y pues bueno, ahí, ahí el mensaje, ahí la invitación. Y pues nos, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Gracias, Doris, de, de verdad, gracias por, por, por estar acá. Y pues hasta la próxima. Igualmente. Noam Chomsky, dass Sie heute hier ja. bei uns in einer neuen Folge von Demokratie jetzt ja. über Macht und Ideologie sprechen werden. Sie haben über 50 Jahre am M.I.T. in Boston unterrichtet. Jeder von uns hat mindestens eines oder über 100 Bücher gelesen. Und ich darf Ihnen mit Freude berichten, dass das Auditorium seit Wochen ausverkauft ist. Herr Johnson, Sie sagen also, dass die die größte Bedrohung für den Weltfrieden sei. Also danke für die Einladung und äh, nein, nein, das sage nicht ich. Ich sage die letzte gallup -Unfrage. Chomsky, Samantha Power, die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, verurteilt die iranische Destabilisierung der arabischen Welt. Um was geht es hier eigentlich? Destabilisierung ist ein sehr interessantes Konzept auf dem politischen Paket. Wenn es nämlich um den Iran geht, der der Regierung des Irak und den irakischen Kunden zu Hilfe eilt, die sich gegen die ISIS-Attacken zur Wehr setzen, dann wird das Destabilisierung der arabischen Region genannt, die wir die USA verhindern müssen wenn notwendig mit aggressiven Mitteln. Im Gegensatz dazu, wenn die USA den Irak besetzt, einige hunderttausend Menschen umbringt, Millionen Menschen zu Flüchtlingen, das Land komplett zerstört und einen Glaubenskrieg auslöst, der den Iraken in der Zwischenzeit die ganze Region zerreißt Und im Vorbeigehen, gleich im ersten Jahr, den weltweiten Terrorismus um den Faktor 7 erhöht, ist das Stabilisieren. Und Teil unserer Mission, die wir zum Wohl der Menschheit weiterführen müssen. <lacht> or i i i Oh <laughs> <laughs> <laughs>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 erklären sie uns das noch einmal. Die USA finanzieren also indirekt den radikalen Islam. Ja? Die USA macht das und hat das auch schon immer getan. In Bezug auf die dschihadisten in Syrien und im Irak finde ich hier am wichtigsten die zentrale Rolle des führenden US-Verbündeten, nämlich Saudi-Arabiens. Ich zitiere, Saudi-Arabien ist die Hauptquelle der Finanzierung der Rebellen- und terroristen seit den 1980er Jahren. Das ist eine neue Studie des Europäischen Parlaments, die eigentlich nur bereits gut bekanntes ist, wiederholt. Und noch genereller gesagt... Der missionarische Eifer, mit dem Saudi-Arabien radikale, extremistische, wahade-safifische Klang unter die Koranschulen und, und, und Moscheen eröffnet, und radikale Kleriker quer durch die ganze muslimische Welt schickt, hat enorme Folgen.